Campeones de League of Legends en 10 segundos. Víctor, cuando mata consigue stacks. Esos stacks evolucionan sus habilidades. Tira una pelota, se pone un escudo y pega un básico potente. Pone esta cosa, que después un rato estunea. Pone un rayo láser. Aparece estas cosas que pueden mover. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.